Hola, mi nombre es María Ángeles Miranda, soy auditora y consultora de seguridad infantil y junto con mi compañero Mario Falcón hemos escrito esta obra para el ediciones Ediciones, de seguridad en centros infantiles de 0 a 3 años. Esta obra que pretende ser una guía, un camino en conjunto de prevención y de seguridad infantil, porque si bien es cierto que dentro de lo que es la seguridad laboral hay una legislación y mucha literatura, eh, para los niños, para los pequeños usuarios de vuestro, de vuestro espacio, eh, todo está como más difuso o uh, no está claro del todo. Nosotros lo que hemos pretendido es hacer un trayecto conjunto, empezando por la pregunta del millón, que es cómo funciona un niño, de estas características, para poder después desganar y llegar a cada uno de los rincones de vuestra escuela infantil o de vuestro centro infantil y adaptarlo a las necesidades del niño, y a las puestas también. Eh, si alguna vez te has sentido nerviosa o te has sentido intranquila porque tenemos una visita de un inspector, porque no sé exactamente si mi puerta de emergencia es correcta o no, o la puerta del aula, o quiero adaptar y quiero mejorar ese espacio destinado a la psicomotricidad. Y además quiero darle un plus a las familias, pues yo creemos que esta eh, puede ser la obra que te interese. Así que si ya tienes el centro infantil si estás pensando en, eh, hacer, en crear uno en proyectar, en construir su administración pública creemos que este libro y esta obra os puede ir muy bien ah, si habéis pensado alguna vez si hay normativas de calidad para escuelas infantiles pues que okay, es una auditoría de seguridad infantil todo esto os lo explicamos en seguridad en centros infantiles de 0 a 3 años esperamos que os guste que os sirva de mucha ayuda y que la disfrutéis tanto como vuestros pequeños van a disfrutar de vuestro centro. Muchas gracias.